Cada año, los Centros para el Control de Envenenamiento reciben más de un millón de llamadas relacionadas a niños. El envenenamiento se puede evitar. Aprenda cómo salvar una vida. Aprenda cómo salvar una vida. ¿Es este el medicamento de la abuela o una golosina? Un niño pequeño en busca de golosinas no sabe la diferencia. Para los niños que aún no saben leer, Puede ser difícil diferenciar entre una botella de jugo de naranja y una botella de limpiador con olor a naranja. Casi todos los incidentes de envenenamiento ocurren en el hogar. ¿Pueden sus niños alcanzar los medicamentos y los productos de limpieza en su hogar? Los organizadores de píldoras facilitan su acceso a los medicamentos y también el de sus niños. Cierre, guarde bajo llave, coloque fuera de la vista y fuera del alcance. Cuando se trata de envenenamientos, recuerde que el que un recipiente sea resistente a niños no significa que sea a prueba de niños. Si sospecha que alguien se ha envenenado, llame al 1-800-222-1222. 1-800-222-1-222 1-800-222-1-222 Si sospechas que es veneno, entonces llámanos, marca 1-800-222-1-222 Para obtener más información que podría salvar vidas, visite cpsc.gov y poisonhelp.hrsa.gov